Ok, hoy encontré en Hebo talk otra persona preguntando eh, cómo responder esto. Me pareció interesante. Están preguntando qué, cómo se llenan estos dos espacios donde está escrito estos dos espacios en Q, Q y Q, aquí. Okay. Y alguien ya le dio una respuesta. Eh, no dando la respuesta entera, sino que dándole la dirección en general para que el estudiante pueda ¿no? terminar la, el, la, completar la, el ejercicio, el ejercicio. Uh, okay. entonces lo que dice aquí es, dice uh, okay. ese dice profesor Kim eh, eh, soy Jenny del tercer año eh, le contacto por lo de por la cita el viernes pero probablemente ocurrió algo que la nueva permite que la cita ocurra eh, disculpe disculpe por casualidad y probablemente va a pedir otra hora no eh, eh, apreciaría mucho una respuesta y eso es lo que recomendó el claro claro la persona entonces, eh, aquí la persona que hizo la pregunta escribió estas dos oraciones. Uh... Entonces, aquí ocurre algo interesante. Aquí ocurre algo interesante. Que es... Es algo... Típico, creo que ocurre... Fuera de Corea. Que es cuando la persona necesita cancelar una cita... Da una explicación que demuestra que la razón por la que tiene que cancelar o reacomodar re, re, re, re, re la cita no es una. ¿cómo, ¿Cómo se dice? No es una un pedido frívolo, donde que, eh, tiene una razón válida para pedirlo y lo describe en detalle uh, esto es lo que está ocurriendo aquí en Corea creo que generalmente no se, no se hace no sé por qué la gente lo hace así primero, primero corrijamos esta oración primero corrijamos esta oración entonces en este caso dice el viernes nuestra madre va a tener una operación y no voy a poder ir entonces aquí hay dos problemas uno es que este verbo está usado de forma declarativa Um, y eso en general no se usa porque supuestamente eh, la razón por la que estamos mandando el email es porque el profesor tiene la autoridad para decir aunque aunque no sea real pero en esta relación eh, que se del, del email se le está dando al profesor la autoridad para que decida si vamos a cancelar o no y todo eso por eso estamos haciendo muchas disculpas etcétera entonces este verbo, hay comunidad, tiene que usarse de una forma como un, como un pedido, como un pedido o como como un, eh, preguntar una posibilidad. Vamos a escribirlo. así, Entonces, ¿creo que no voy a poder ir? Y eso es simplemente una manera más. ¿Cómo se dice Polite? Más respetuosa de pedir la, la prórroga. En vez de decir, no voy a poder ir, decir, creo que no voy a poder ir. Es menos declarativo y le transfiere la autoridad a la persona a la que le estoy pidiendo. Lo otro, la otra manera que podríamos poner es, al corazón, al uh... corazón. podríamos postergarlo como una pregunta que también es otra manera en que estamos suavizando la expresión uh, lo otro es el resto del, de la oración que no está bien formulado en general está bien la estructura en general pero cómo lo corregimos sería grande. Uh, No es necesario mencionar viernes. Solo es necesario mencionar viernes si es que no es obvio basado en el contexto. Pero aquí en la oración, en la, en la oración previa ya mencionamos viernes. Entonces es obvio que en, en un, en un en contexto de habla coreana que es viernes. Así que es eh bien no omitimos. Pronde, Uri. <risa> Omoni. 일정이 겹쳐서 인클로서 못갈것 같습니다. 수능 뽑아, 모르고. <웃음> 아, 그러기 보양 폰에 수준 겹쳐서 어렵게 배웠습니다. 겹, 겹쳐, 겹쳤습니다. Usted puede mostrar otras combinaciones como las que mencioné ahora. Por ahora se muestre. Grande Uri Amoni Ahora. ahora eh, esa es la oración. Ahora si tratáramos, de, si tratáramos de preservar esta oración original tan, lo máximo posible sería. Grande Uri Amoni eso, no tal, que yo, mira, eso, boot, tal, tal, tal, tal, tal, porque tal, está tal, tal, tal, bocanda suena como tal, tal, tal, tal, tal, tal, Pero en la oración previa, donde dice que millones de han suena un poco a que se van a juntar en la oficina del profesor. Pero quizás no es en la oficina, quizás como un café. ¿sí? O en la biblioteca, ¿no? Creo que no necesitaré corregirlo. Creo que está bien. Ahora, culturalmente, como lo, lo había tocado hasta el comienzo, culturalmente, eh, muchos coreanos encuentran que describir a este nivel de detalle, las circunstancias que lo llevan a uno a tener que cancelar es como una adenungo. como que a nadie le interesa <ríe> a nadie le interesa qué problemas personas tengo y no tengo que andar dando no tengo que dar do dolor de cabeza a la gente sin que ellos lo pidan entonces típicamente lo que los coreanos escriben es 그런데 에인 생겨서". Y uno típicamente podría, ¿podría ser? Sí. Entonces, típicamente ponen. Ah, pero es que eh, ocurrió una situación personal. Y nunca no describen cuál es la situación personal. No sé por qué lo hacen. Ah, yo, a mí me cuesta relacionarme con esto porque yo no. Pasé mi socialización en Corea, pero yo sé que muchos coreanos escriben así. Y siempre cuando los coreanos que, que habían, se habían socializado en Corea venían a Estados Unidos, siempre escribían así. Era muy difícil comunicarse, porque a menudo omitían los detalles y creo que pensaban que esa era una forma de... y ellos, una forma de... serie de costumbre de respeto. En todo caso, eh, y pusimos el adjetivo urgente, tengo una situación personal urgente. No voy a poder ir. Okay. Uh, entonces esa sería la sugerencia. Esto es el ajuste eh, cultural. Ahora, la oración previa. No sé si estoy siendo demasiado aquí, pero... La versión previa tampoco me convence. ¿eh? La cual es parte de la pregunta, no es parte del... La parte que me parece un poco irrelevante es... La lectura, mira. Esta parte me parece un poco irrelevante. Aunque no sé, creo que la razón que este verbo sea usado es irrelevante... Es relevante, porque la oración que continúa después de esta oración es inmediatamente sobre el asunto de que se van a ver y que va a tener que cancelarlo. ¿no? Y aquí introducimos el asunto diciendo, le escribo porque nos habíamos acordado juntarnos. Um... Aunque creo que puedo entender que después de escribir hasta aquí. Después de escribir esta sección, Ivonche, eh, Pepiro, Henonde. Y uno piensa, ok, ¿cómo lo termino de una forma que se rápida. No hay una manera simple. Um, soy, yo lo escribiré así: Ivonche, Henonde. Así lo escribiría yo, eh, uniendo las oraciones, convirtiendo el cronde a metiéndolo al verbo, combinándolo con el verbo aquí, en t. Um, aunque no Aunque no es esencial, creo. Está bien. Ok. Ah, lo otro es... Culturalmente, si mamá tiene una operación, eso es algo bien importante y bien grave. No es necesario disculparse, creo. <ríe> Porque el hecho de que la mamá tenga una operación, uno no tiene control sobre eso. Onda que, no sé, si... me quede dormido o tengo que ver a otro profesor, si es algo que está en mi control. Ahora sí, si la cita era algo difícil de obtener. Donde que el profesor es internacionalmente famoso, y que no tiene mucho tiempo, y que le hizo tiempo, o que o quizás no, el, la cita no es algo relacionado a la universidad, sino es, por ejemplo, para introducirlo a un trabajo, no sé, etcétera, A una compañía para que obtenga trabajo. No sé si este es el nivel... Dejémoslo, dejémoslo. <risa> Pero si uno va a mencionar explícitamente que mi madre va a tener una operación, yo creo que sacaría esto completamente. Como yo se me ha lo sacaría la disculpa. Ahora, vamos a seguir con la parte de, de donde pedimos la, la cita alternativa. Eh, típicamente, lo que la gente escribe en esta parte es Oxi y inmediatamente ofrecería una hora concreta o un periodo de tiempo durante la cual sería posible, por ejemplo, Por está, está demasiado americanizado demasiado como forthcoming. Oxy quizás podemos darle incluso más autoridad al profesor y decir Oxy OK Esta sería la manera más vaga y que le da la, la mayor cantidad de flexibilidad al profesor para que el profesor proponga una hora Alternativa. Pregunta, ¿podemos hacerlo otro día? Uh, la otra que pensé es, ¿podríamos hacerlo otro día la próxima semana? Yo creo que la próxima semana eh, le da más información al profesor, diciéndole, bueno, yo estoy disponible la próxima semana. Ahora, uh, aquí, escribimos, Ok, este okay. verbo, no está en concordancia con el resto de las oraciones en, esta, en este email. Porque en este email todas las oraciones están terminando con mira. Entonces, este verbo también es, tiene que estar en concordancia diciendo mira. Entonces sería... Y ahora... Ah, la razón que está pidiendo el miércoles porque el hermano se va a encargar de la madre ese miércoles. Esa es la, la cosa que está ocurriendo aquí. Ah, ah ahora entiendo esta oración, porque no, no entendí esta oración. No se entendía. Este verbo está muy mal formado. Pero... Okay. Entonces, si uno está diciendo. Creo que esta oración tenemos que modificarlo diciendo. Knari como mucho tiempo ¿Cómo lo podemos abreviar? Onda, los coreanos, si uno diera esta oración, pensaría, ¿por qué le estoy dando información? ¿Por qué estoy malgastando la, la, el tiempo del profesor, obligando al profesor a leer información que no necesita saber para hacer su decisión sobre la cita? Um, ¿Conocer? Okay. Creo que eso da menos detalle e indica que la razón que los otros días de la semana no, no están disponibles es, es porque yo voy a estar en hospital cuidando de la madre. Entonces creo que comunica el mínimo detalle y solamente lo explica necesario para decir el otro día es imposible, señor, <ríe> porque tengo que estar en el hospital. Porque ya comuniqué que la madre tenía una operación. ¿no? Uh, y aquí dice: aparte, ese es el We, aparte del miércoles, yo estoy a cargo de cuidarla. Y no hay, no hay que decir madre, porque es obvio que, es, que estamos hablando de mi madre, que, que la única persona a la que mencionamos en este email que está en el hospital. Ahora, si es que decidimos que no vamos a mes, si es que decidimos, si es que. De, si es, que si es que decidimos que no vamos a mencionar el hospital y la madre, que es, decir que es un asunto personal. <risas> uh, tendríamos que modificarlo diciendo. creo que también puede ser pero tu deseo está como demasiado lejos del, del nivel de formalidad que estamos usando en las elaboraciones previas pero deseo? es Ok, esta es una oración definitiva donde si es que el escritor decide, decide no comunicar que la madre está hospitalizada, es decir, que ensayan y todo eso. En ese caso, no podríamos decir que no, de que tengo que ocuparme de la madre, porque en ese caso no hay suficiente contexto. Así que lo cambia esto. Apart, aparte de ese día. Obviamente que el contexto dice el miércoles. Aparte de ese día, a causa del asunto personal que mencioné, eso es el yeoi, es este yeoi es una expresión literaria, no se usa en, la, en, el, habla, en el habla, se usa más en, los, en el teatro, en las novelas, pero en este caso no encuentro una palabra más apropiada para... porque queremos decir... Cualquier otra alternativa suena raro. Creo que Jane suena... Creo que A causa de ese asunto personal, voy a tener que mantener mi puesto en el hospital. Mencionar el hospital es imprescindible en este caso. Porque suena demasiado raro que voy a estar amarrado a algún lugar físico seis días de la semana es demasiado raro entonces necesitamos mencionar que es un hospital como el mínimo nivel de detalle que necesitamos dar para que el profesor no supuestamente pierda tiempo pensando sobre mi situación entonces esa sería la opción ok entonces, ese es, es... análisis. <laughs>